Tal, amigos, bienvenidos una vez más a este su canal de servicio técnico en CCTV bien pues como ya pudieron observar en, la, en el título del vídeo bien en esta ocasión vamos a grabar un vídeo de cómo podemos configurar una antena de la marca tp modelo 605 como lo que vemos aquí en pantalla del lado izquierdo de su pantalla de ustedes en esta ocasión vamos a configurar esta antena en modo punto de acceso, en modo AP, para así poder eh, conectarlo a un router, a un switch, y hacer un enlace punto a punto. Eh, en otro video más adelante vamos a configurar esta otra antena, en modo cliente, para que la señal que emita esta antena, pues se pueda recibir eh, con esta antena. Mi cable ya tengo conectado lo que es mi antena a nuestro alimentación POE y también ya lo tengo conectado a lo que es a mi laptop para hacer las configuraciones para explicarles de que la la antena TEPELIN modelo 605 utiliza una dirección IP de fábrica que es la 192 168.0.254 bien de fábrica pues trae esta dirección IP, bien, vamos a entrar a ella y vamos a configurarla eh, y vamos a asignarle una dirección IP que nosotros eh, consideremos que está dentro de un rango donde la vayamos a conectar. Las direcciones IP son un nombre, una dirección donde nosotros podemos localizar las antenas y así poder hacer modificaciones, controlar la, los megas de velocidades y entre otras cosas, ¿vale? Entonces, este, vamos a entrar a la configuración, vamos a, a modificar esa dirección IP, le vamos a poner uno más o menos que esté dentro de, de un rango que nosotros consideremos que no nos vamos a conectar. Si mi, si mi modem principal utiliza la dirección IP 192.168, 0.1 punto punto y termina en 192.168.0.254 eh, punto punto yo voy a poner el ejemplo que en el segmento o el rango perdón el rango de direcciones IP que quiero que se asigne a dispositivos móviles eh, empiece a partir de los eh, 60 y termine en 192.168.0.100 en este rango de direcciones IP eh, yo puedo dejarlos para que cualquier dispositivo que se conecte pues las direcciones IP que sean asignadas a los dispositivos Empezarían por el número 60, que sería el 61, 62, 63, y así sucesivamente hasta alcanzar los 100, ¿vale? Y eh, en el rango de, de 0.1 hasta 60, pues sería eh, el privado, 192.168.0.1 hasta la hasta la 59 59 direcciones IP que estaría bueno en este caso eh, mi puerta de enlace sería entonces la 01 sería la 02 aquí a partir de la 02 sería prácticamente eh, las direcciones IP privadas y como mi rango de frecuencia es hasta la 254 aquí yo también tendría eh, otras direcciones IP estarían prácticamente reservados a partir de la 101 hasta la hasta la 254 son los rangos de frecuencias que estarían prácticamente otra vez nuestra frecuencia eh, se puede decir privados y en el rango de esto pues sería libres Libres para cualquier dispositivo que se conecte. Entonces nuestras antenas, vamos a asignarles una dirección IP que sería que estaría en el rango de esta, esta dirección IP, que sería la 200. Esa es la dirección IP que le vamos a asignar a nuestra antena punto de acceso. Y a nuestra antena cliente le vamos a asignar la 201. Y pues ahí ya estamos eh, pues libre que en nuestras frecuencias, otra vez nuestras frecuencias, que nuestras direcciones IP eh, pues no se interfieren con otros dispositivos. Vamos a configurar nuestra antena en modo punto de acceso para tenerlo listo para hacer el enlace. Vamos allá. Bien, amigos, ya nos encontramos aquí en nuestra computadora. Eh, ya tengo reseteada de fábrica mi antena. Y bueno, antes que nada, pues, eh, en nuestra, en la parte de redes, en Centro de Redes y Recursos Compartidos, vamos a ella, vamos a dar clic en Propiedades. Eh, después en Protocolo de Internet Versión 4, eh, ya sabrán qué es lo que hacemos no prácticamente pues vamos a usar una dirección ip que esté dentro de nuestro rango de nuestra antena en este caso yo pongo un ejemplo en la parte de arriba una dirección ip que va a utilizar mi computadora eh, terminación 0100 le pongo tabulación y me va a desplegar el tipo de, de, de segmento no que es la 255 255 255 0 y en la puerta de enlace la puerta predeterminada sería la dirección IP de nuestra antena donde, la, donde nos vamos a conectar que en este caso es la eh, 192.168.0.254 vamos a darle en aceptar cerrar y bueno pues allá ya reconoció nuestra dirección IP para poder entrar a la configuración bien vamos a minimizar esto y vamos a entrar a lo que es eh, a la dirección IP de nuestra antena, en este caso ya lo tengo aquí, voy a teclearlo nuevamente, bien, le damos enter y nos vamos a ir aquí donde dice configuración avanzada, vamos a acceder aquí donde dice sitio no seguro, le damos clic y nos va a pedir que eh, pues ingresemos el nombre de usuario que por defecto es admin en minúscula, igual la contraseña, vamos a seleccionar el país de origen donde vamos a configurar la antena, en este caso es México, selecciono México, el idioma español, eh, checamos aquí el, los términos y condiciones, le damos en entrar, loguear, esperamos que se inicialice, aquí nuevamente nos pide el nombre de usuario, bueno, aquí le vamos a poner un nombre de usuario nuevo, yo le voy a poner a mi nombre, y le voy a poner una contraseña que utilizo para cualquier video tutorial, bien, le vamos a finalizar, y bueno, prácticamente pues ya estamos dentro de la configuración de nuestra antena. Eh, bien, una vez que ya estamos aquí dentro de nuestra configuración de nuestra antena, nos vamos a ir rápidamente donde dice configuración rápida. En este caso, pues vamos a configurarlo en modo, en modo punto de acceso. Como ustedes pueden observar, tenemos lo que es las demás opciones. Bien, seleccionamos entonces punto de acceso... Eh, le damos en siguiente y aquí le vamos a asignar la dirección IP que nosotros eh, comentamos hace ratito eh, vamos a ponerle la dirección eh, 192.168.0.200 dijimos, no, 200 vale la máscara de su red eh, la dejamos eh, tal cual y bueno, pues le damos en siguiente bien, aquí le vamos a poner un nombre en SSID le vamos a poner un nombre de cómo es que queremos que se llame para poder localizarlo una vez ya configurada con la antena en modo cliente. Bien, vamos a ponerle aquí antena principal. Bien, antena principal. País México en modo. Está bien. El ancho de canal nosotros podemos escoger desde el 5 MHz, 10 MHz. MHz 20 40 o combinado 20 40 eh, esto va a depender ahora sí que el ancho de canal que nosotros queremos utilizar eh, entre más alto sea eh, el ancho de canal pues eh, ahora sí que la, la señal pues abre más no el ángulo bien vamos a utilizar la 20 40 y eh, en frecuencia en frecuencia pues aquí vemos que no tenemos muchas opciones estas son las únicas frecuencias que utiliza nuestras antenas de la marca Tepelin. Por eso es que por ahí mencionamos en un video anterior que eh, estas antenas tienen un limitante. Bien, después vamos a explicarles por qué. Vamos a dejarle aquí de mientras en eh, modo auto porque después ya una vez en el terreno nosotros vamos a hacer un análisis de espectro para poder escoger una frecuencia que esté libre de interferencias. Y aquí vamos a asignarle el eh, tipo de seguridad. Vamos a ponerle aquí eh, una seguridad que también utilizamos para los ejemplos, para los videos tutoriales. Eh, vamos a ponerle admin 12345. Configuración de distancia, eh, no la vamos a configurar ahora ahorita, vamos a dejarle en ceros. El max string eh, no la vamos a activar. Pero y de la misma manera, pues igual la podemos activar si es en dado caso que nosotros estamos utilizando el misma, la misma tecnología de Tepelin, pues eh, la podemos activar para que así tenga más rendimiento. Bien, la vamos a dejar en desactivado. Vamos a ver el siguiente. Y bien, pues aquí ya eh, con esto estamos concluyendo. Dice aquí, modo de operación, estamos prácticamente haciendo un resumen. Dice aquí el punto de acceso, la, la, perdón, la IP, la IP que la designamos, que lo, con lo que ya vamos a entrar después. Estamos entrando aquí con la 254, después vamos a entrar con la 200. Y bueno, y pues aquí aparece la, la, el nombre de la red, ¿no? que vamos a localizar cuando ya estamos haciendo el enlace. El país México y bla, bla, bla, el ancho del canal, 2040, el canal de frecuencia en auto, seguridad... Bueno, la instancia está en ceros y el string está desactivado. Bien, ya con eso nosotros estamos finalizando en la configuración. Prácticamente esto sería todo lo que podemos hacer para eh, nuestra antena, pues ya quede listo. Le damos en finalizar y esperemos y esperamos que pues eh, guarde los cambios y prácticamente aquí nos vuelve a aparecer ya con la dirección IP que nosotros le pusimos que en terminación 200. Eh, pues nosotros le damos aquí en configuración avanzada, le damos en acceder al sitio no seguro y pues vamos a entrar nuevamente ¿no? a la configuración, bien y pues en, en la barra de estados, en la pestaña de estados pues vamos a poder observar prácticamente los datos de la, de la antena, nuevamente el dispositivo, el nombre de la antena, CPE 605 la versión y bueno todo lo que nosotros configuramos ¿no? configuración de red inalámbrica la calidad de la señal eh, este cuando ya las antenas ya eh, pues ya están enlazadas aquí va a aparecer uno, unos datos extras eh, la transmisión pues eh, ahora sí que en la transmisión nosotros si tenemos una buena un buen enlace pues tenemos que tener una un CSQ de del 100% vale con este CCUL 100% vamos a tener una buena calidad de señal y recepción de nuestro enlace, ¿vale? Y bien, pues por aquí hay otros datos, eh, no vamos a entrar en detalle con esto. Vamos a ver, eh, en la parte de aquí abajo va a aparecer una gráfica. Cuando ya tengamos nuestra señal, aquí va a aparecer nuestra gráfica de, de recepción y transmisión, ¿vale? Eh, vamos allá arriba donde dice la pestaña de red. Y vamos a poder observar los datos siguientes. Aquí aparece el tipo de conexión estático, que es la dirección IP estática que le pusimos. Eh, la IP de la puerta de enlace. Y aquí vamos a poner la dirección IP de la puerta de enlace de nuestro router principal, que va a ser la 192.168.0.1. Esta va a ser la puerta de enlace de nuestra ahora sí que modem principal. Y aquí vas a, va a salir las direcciones IP asignadas para nuestra antena y para nuestro servicio que tengamos conectado eh, dirección DNS primario vamos a poner la de Google 4 veces 8, y dos veces 8 y 2 veces 4. esas son las de Google eh, vamos a aplicar aquí los cambios vamos a aplicar, le damos guardar vamos a ver aquí en la pestaña de, de inalámbrico Aquí eh, podemos observar igual unos datos más, la, ahora sí que la, los datos básicos, como es México, el modo, ancho de canal, la tasa de transmisión máxima. Aquí vamos a utilizar una tasa al 100%. Si nosotros queremos bajarle la tasa de transmisión, pues ahora sí que vamos a buscar uno aquí, del rango que nosotros decimos. Vamos a dejarlo así en máximo. El H de canal, vamos a dejarlo también, o aquí también la podemos eh, asignarla manualmente en caso que nosotros ya hagamos un análisis de espectro. Vamos a ver aquí en esta pestaña, nos vamos aquí, vamos a poder escoger esta frecuencia que nos aparece aquí y, y podemos hacer un análisis de espectro para que podamos observar qué tanto está contaminada eh, la frecuencia. Bien vamos a cerrarla, bueno vamos a dejarla así, bien aquí en donde dice antena solo alimentación, este es el máximo que podemos nosotros eh, asignarle, bien vamos a asignarle por ejemplo solo alimentación y con esto estamos asignándole la máxima potencia, aquí podemos bajarla o subirla a su máxima, si nosotros queremos restringirlo solamente podemos ponerla hasta 18 dBm, Bien, esto es muy importante al momento de hacer un enlace, para largas distancias se necesita eh, solo alimentación, 6 dBi, y así podemos manipular la potencia la fuerza de transmisión. Eh, para efectos de práctica vamos a dejarlas aquí eh, en lo mínimo para que no afecte eh, pues en nuestro laboratorio. Bien, en este caso vamos a dejarlo así desactivado, más adelante vamos a mencionar en otro video... ¿A qué se refiere este, a este módulo de EIRP? Eh, entonces, vamos a dejarla así, lo mínimo. Eh, ya después vamos a subirla. Una vez que ya tengamos los datos modificados, vamos a dar a aplicar, guardar. Vamos a dar en guardar. Y bueno, con este concluimos. Nos vemos en el siguiente video de la configuración de la antena en modo cliente. Nos vemos, suscríbanse, compartan este video. Nos vemos hasta la próxima. Chao.